Vamos a brindarres, lo, lo nuevo, lo nuevo, nuevo de la cumbia guapa Y así llegó la cumbia, llegó la cumbia, llegó la cumbia, llegó la cumbia, llegó la cumbia. Y para qué quiero las pinches croquetas. Si ya se fue la fuerza, maldita. Que baile la dulcisa. Y buena cumbia. Que baile, baile, baile, baile el barrio rompe. Baila. Sí, cuac, cuac, es demasiado tarde Y sigue, y sigue ladrando perra. Para empezar nuestro romance Así Te invito para el pinche mi Miguelote. Un romance que Te invito el sol Los más adictos en polvoril Por tu corte da. Y yo no le morera. ¡Es un amor de cristal! ¡Ay, dura. ay! ¡Guau, guau! ¡Es ¡Y sigue la de alto, perra! La ruta, ¡Para ti! ¡Ay, ay, ay! ay. ¡Pero no para todas. ¡El Eli! ¡El Eli lo subeño! ¡Y pora, pora, pora, pora, pora por, su requisa! Y la que dijimos, la que el alo, sigue, ladrando, sigue ladrando, perra. Vuelvo a insistir, uh, uh, yo con tu cariño. Y, Laro, por amar a por fama, de tu y Juan Gómez, y ahora yo de Suárez, el lendito Marafuano, el más, el más. ¡Arriba! Te invita para, Temita para puro enamorado. Así, lo nuevo, nuevo, oh, nuevo de tu Pedro. Mi puro y son raquillero. La que no creen en el amor Pero, Ay, que ay, nunca dio El noche de los voz pinches voz cua, cua, cua, cua, El beso de los, los ratos rato, el, el, rato, el monstruo baile la el El Mario De Vinci Martín La original El Y no mamá Son Barranquillones A huevo perro Maldito el Sistido, ¡Emito para el hijo! ¡El pico no suena. venga!